Muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero7.0. Bienvenidos a The Evil Within, capítulo 15, En poder del Mal. ¡Comenzamos! Vamos a ver la locura esta. A ver qué nos depara hoy. Bueno Uy, uy, uy Cómo empieza esto Con las pesadillas, Sebastián. Venga, ahí vamos con el candí. Ok. Uf, esto cada vez está peor, ¿eh? El manicomio este. Paredes y todo. Ocho. No da ganas de ir para ningún lado. Venga, vamos a ver. Las puertas aquí, chapá. Ok. Lo de siempre, ya sabéis. Eh, no hay nadie aquí. Ya estamos. El periódico. La musiquita ahí el gramófono. Persona desaparecida. desaparecida, pelo corto, castaño, ojos marrones. responde al apodo y está tachado parece una niña o algo más que una mujer pero bueno oh, aquí me han dejado algo transcripción entrevista de asuntos internos 13 de marzo de 2013, investigador PHI sabe por qué está aquí, Steve Castellano porque sus hombres no están haciendo su trabajo ha estado realizando una investigación autorizada con los recursos del Departamento de Policía. Además, hemos recibido informes de amenaza, intimidación y violencia física. Si tuviera alguna prueba de ello, ya me habría retirado la placa y el arma. Es evidente que ha tenido mucho cuidado, pues de lo contrario la tendríamos, pero la estamos vigilando. Dice, no son los únicos. ¿Qué significa eso? Continúen siguiéndome y pronto lo sobran. Si sigue viviendo así, no hará falta. Tengo trabajo que hacer. ¿Hemos terminado...? De momento sí, pero avanza por un camino de minas castellano, una parte más y se acabó. Se acabará cuando termine. Inspector castellano, abandona sala de interrogatorio. Vale. Rubik. Ostras tú. Parece que... Uy, uy, uy, uy. Teniendo la cabeza, me dice. Uy, uy, uy. El ¿Teníamos de esto o no? 20.000, yo creo que sí Podríamos Darnos aquí, ¿vale? Un poquito, a ver Lo que nos dejan y A ver lo que subimos Yo ya no sé lo que darme ya Vamos 25.000 que no podemos El spring Y recuperación por jeringuilla Que son 15.000 Luego tenemos aquí los multiplicadores de daño Que apenas lo he subido Muy poco, a ver Pero bueno Podríamos subir este 15.000 virote explosivo. Yo creo que puede estar bien Vale A ver Y nos quedan 5.000 que con eso no hacemos nada bueno, munición de pistola. Es lo único. Y la granada. Y la cerilla. Venga, la cerilla la mejor a tope. ¿Vale? Venga. Y vámonos. Hemos mejorado todo lo que hemos podido Así que... No sé si tengo alguna llave También te lo digo de la cabeza dice este? Sí, una llave tenemos A ah, ver vale. No me deja Dop. Además tengo que ir en busca de... Del Uy, se me ha abierto la puerta Vale, aquí teníamos lo de los mapas también el despacho este de la poli quedan ahí varios mapillas no sé si es que lo hemos perdido o... no lo hemos cogido venga vamos a ver. perdiendo la cabeza el Leslie. La cabeza. se le oye muy cerquita la venga cuál abrimos ahora estos de aquí están ya todos no este, me queda este pues venga este mismo y de deja él Allí hay cartucho o algo. Si me da cuál lo A vale. ver. Es difícil, muchas veces ahí. Venga. Cúbete una balita. Vale. Te cargo Vale. Ya, ya. Ya voy, Leslie. Tranquilo. Hay muchas balitas. Pero bueno. Bueno. Si tengo menos cartuchos. Va vale. a ver. Está cerrada ahora. Hay que irse por esta. Madre mía. Vamos, Lely. Pobrecillo. aquí parece que tenemos que seguirlo o algo aquí no tengo nada equipado ostras que no tengo granada pues el rifle supongo ahí tenemos el Magnum también, pero no sé las balas que me quedan. No sé. A ver, le voy a equipar un momentillo. Tres balas. Y de este cinco. El rifle. Y escopeta, dos. ¡Pf! Vamos fatal de munición, eh, chavales. En el último combate, no veas. Ostras. Nervio óptico. Izquierdo, ojo aquí. Madre mía, los restos de sangre. Tío, como experimentaban aquí con la peña, ¿no? En eh? El hospital este. Zona prohibida. Vale. ¿Dónde está Leslie? Vamos a ver. Agua BPL O así Si hay agua, sí. me daría que me dieran bala Por algún lado Que no veo Una especie de máquina aquí Que tienen agua aquí, no sé para qué Bueno, no hay nada, tío por lo menos no veo nada Vamos a ver Ok Un momentillo Hay que darle aquí seguramente Yeah. <laughs> No sé si vamos a poder volver. No parece. <ríe> Así que vamos a ver. Ok, estamos por aquí. Directito. Parece que esto todo igual, pero... Vamos a que está ahí el Lesslie. A ver si hay, hay algo, pero no veo nada Aquí parece, no sé Estos barriles aquí son grandísimos, ¿eh? Se han hecho el polvo Cuidado, se cae todo El techo y todo Madre mía Desastre A ver, aquí ¡Ostras! Electromagnético Aquí es donde lo hacían el electroshow, yo que sé Tenemos sprint y un poquito... Bajar? Nos dura bastante. ¿eh? Luego si queréis recuperar, si le dais al X sube más rápido, ¿eh? Tenemos que salvarlo. Al Leslie, pobrecillo. Tazo padre Qué este hombre, como es inmortal. Yo no quiero hacer spoiler, pero Yo diría que Que este Más bien Ostras, que aquí empieza Capítulo 15, en poder del mal No se ve muy bien Ahí las letras blancas, pero bueno Ostras tú Puntito de control Venga, pues hay que llegar ahí Ese era nuestro objetivo desde el principio, yo creo Mira esto, qué vértigo Yo creo que lo han hecho muy bien El temilla este aquí de De la destrucción De la ciudad y tal Mira ahí los edificios Yo creo que se lo curraron, ¿vale? Con el jueguito Ok ¿Corremos? Sí salgan el enemigo aquí, verá ay, ay! ¿Este ay. Sí, quién es? El Vale, viene, va... ...se aleja... ...está aquí, está aquí... ...que parece una estatua, macho... ...estatua de blanco... ...vale, parece que vamos... ...como avanzando... ...pues ya estamos aquí, ¿no? ¡Jopeta, la... ...la música no... No avecina nada... Nada bueno, ¿eh? Vamos a ver Lo sabía, ¿Es que sabía? ¿Qué sabía? Que están tan muertos Madre mía La enfermera Y la enfermera como se levante Esto va a ser una escabechina Uy, uy, uy Botecito de gel que fijaros, han muerto aquí, tal como estaba. Este estaba leyendo un libro. Madre mía, la que ha liado aquí el rubí, este tío. Dios, que cabecina. Esto es tremendo, eh. Necesitamos munición, que de explosivo y eso. Vamos bien, de virote. ¿eh? Pero luego las balitas no. No abundan, eh. ¿Hay algo? Nada, no hay nada. Un par de puertas por ahí, Y poco más. Seteando aquí los cuerpos. ¿Y que pasamos, no pasamos o no pasamos? Así que no. Y tampoco... Ojo, eh. No hay nada, no hay nada. A ver, mira qué miedo da todo Pero No se abre Supongo que la otra tampoco, claro Si tiene ahí lo de La policía esta Vale, cena del crimen Sí Es todo una cena del crimen ¿Qué me estás contando? La cosa no pinta bien, ¿eh? Chavales, ya os lo digo bueno, una eringuilla. Necesitamos un poquito de vida. Pues venga, una balita. ¡Ay, oh, la enfermera, pobrecilla! Pedazo de, de, de bote de gel, como para no verlo, ¿vale? Mil, bueno, algo es algo. Me parece que no hay nada. Vale, seguimos. Con sitio posible la Sala de control, parece Uah, La música esto épica, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? No sé qué os parece a vosotros Pero en este caso Terrorífica Normalmente la suelo quitar La música de los juegos por el copyright Porque luego a la larga son Bastante cansina la música. Pero aquí va cambiando, va. Es dinámica. Madre mía, chaval. Hola. ¿Hay alguien por aquí? Los pasillos, todo estrecho. Escalerilla. Con puerta. Pues venga. Ok. Bueno, pues sí que es la, larguita la escalerilla, eh. ¿Tienes tío? ¿El doctor o qué? Madre mía. Junto a otras miles de sensaciones mientras examinaban mi cerebro y mi trabajo. Hoy, ¿eh? Este puede ser el rubí ¿eh? De todo el experimento el colega. Madre mía. Y, yo. y la luz se unen, vale. cogen forma. Creo que es esta la Conozco grabación. muy bien ese lugar. Vale, mi cárcel, mi hogar. Tú te la buscaste. <risa> <risa> vale, el tranquilizante que me administra. Sí, sí es el mismo, el mismo. mismo. Pero vale voy a tener que escuchad, tío. Tiene que arrancar los oh, besos sí. hasta que invadió la oscuridad. Oscuridad y dolor. Junto a otras miles de sensaciones mientras examinaban mi cerebro y mi trabajo. Una eternidad e intensidad. Dolor. Cansinillo, pero bueno. Vale, las balas como las tenemos. A tope. Es lo que más tenemos Es lo que más abunda este juego Balas de pistola Pero es que con las balas de pistola Es que no hacen nada Contra estos monstruos Que sí, pesado El rubi este Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Uy, uy, uy No hay otra, eh Ojo portereta. Menos más que hice la milinceuta Vamos a ver, rancio <ríe> Que va, mentira Pero mola Ah, tío Esto parece Una alberca de sangre aquí Más calerilla Me deja bajar Ojo Mil Buenos son Vale Ha estado bien investigarlo no creo que me iba a meter hasta el fondo, ¿eh? Ok Vamos. Vale, me parece que hay algo. Parte de esta. Bueno, ya tenemos tres. Y un poquito de gel, que no me dice lo que me ha dado. Ojo. Vamos aquí a nuestro amigo. Que nos está llevando a algún sitio o algo, eh, ¿Qué es esto? Nota reciente de la alcantarilla. ¿Todavía soñas con escapar? Está cerca. ¿De qué sirve soñar si tu cuerpo descansa aquí inmóvil? R. One. Cositas varias, ¿Vale? La alberca de esta, ahora estamos como en la alcantarilla ojo eh, mire te golpeo bueno, bueno ahí había más candado ¿eh? otro botecito de gel que ya tengo 14.000 más ah, balitas de pistola que no queremos. Ya me podría dar de cartuchos, tío, que es la que me gusta a mí, la escopeta. O de Magnum. Donde munición de mano. Pues madre mía. A ver, esto, ¿dónde va? Es la primera que hemos abierto. Vamos a ver Con el otro lado había más candado Ay, que me canso Me voy a la ahora que sube rápido Ahí Hola, hay alguien por aquí Estoy muy solo Cartucho, dime de dónde me das cartucho No, munición del fusil Bueno Pues es algo No hay más nada, ¿no? No parece, ¿vale? Como deslumbra El candy No sé Esto para qué, pero bueno A ver Recarga Ahí, ya tenemos siete balitas Este es bastante bueno, yo creo Uff Vamos a esto Se quita. Está todo muy bien Escenificado, ¿vale? Aquí los, los túneles y tal el, el extintor explotará o algo Algunos juegos explotan los extintores Si le disparan Vamos a ver Nada por aquí, ¿no? Por estos rinconcillos ni nada. No, no quiero ir a casa. Leslie. Leslie. No quiero ir ahí. No. ¿Qué es esto, tío? Un tipo de.. ventilación. Reactor, esto es lo de la electricidad Yo para mí, ¿eh? Que utilizan esta gente aquí Para los electro -shows, Yo que sé Tiene toda la pinta, ¿vale? Bueno A ver si salvamos a Leslie. A ver si no Tenemos dos puertas. Ok, vamos a ver. Yo no veo nada con, con mi espalda. Con la espalda del Sebastián, este. Menos de espalda tiene el muchacho. Y todo el peso que carga en ella. A ver si averiguamos ya lo que. Pasó aquí, lo que pasa. Tenemos una grabación. Más bala de pistola, tío. Suena a la silla. Bueno, pues vamos a darle la grabación otra vez. Jiménez, creo que era el médico, ¿eh? Su dispositivo es algo perverso Que yo tendría que haber creado Mis datos, mis equipos, mis teorías, mi mente Han cambiado el armazón de mi cuerpo por una nueva dimensión de tormento A este también lo martirizaban o yo que sé Experimentaban con él también Vamos a ver ya a patada limpia <ríe> como el este vale otro ascensor por aquí va solo Esto sí. no hay que darle a los botones bueno, parece que nos lleva para arriba funciona la flechita sí, sí, eh Mirad allí arriba Cómo funciona ahí para arriba Los pisos Está bien, está bien el juego Tiene ahí esos detallitos que Que me gustan a mí De los juegos realistas Uah, Estoy cagadísimo con la música esta Ojo aquí el mapa B1, 2F Vale. Bueno. Ojo. Está lloviendo. ¿Cómo no? Tormenta y rayos y truenos. Veo algo por aquí. Más gel. Vendo. Lloró una puerta. Hay hierbita, ¿eh? ¿Cómo crece la hierbita y la enredadera? Tampoco abandonado esto, ¿eh? ¿Tienes jardinero? Bueno. Vamos a ver aquí en el sótano este que tenemos. Muy buena, muy buena la, la música. Genera ahí una atmósfera que no veas. Yo digo que este juego es de los pocos que verdaderamente te dan ahí un terror psic psicológico tremendo. Si no fijaros lo mucho que estoy tardando en... Fragmento del mapa 28. Bueno, pues estupendo. ¿Qué dimos antes que nos faltaban más mapillas de esto. 20.000. Bueno, hemos conseguido 20.000 más de gel. Vale. Que da mucho miedo. Esto este juego. Las los residen y tal que dan miedito, pero no, no es este miedo... Terror psicológico que da este juego El Propio de los Silent Hill Y ese tipo de juegos. Yo la verdad que este no lo había jugado Y bueno La verdad que es un gran juegazo al que le gusta pasar Malos ratos Porque esto Madre mía Telita Vista aérea Vista cenital. Es Leslie que le gusta la lluvia. Leslie. Habla habla habla poco eh, el muchacho. Vale. Pero sí hay que estar atentos a sus actos y a sus indicaciones Si entra ahí es porque quiere que entremos Nos abre las puertas, eso que quiera que entremos ahí Y a la torre, madre mía A la torre del Mortal Kombat Pues bueno Un vistacillo por aquí, ¿algo? ¿vale? No hay nada, ¿no? Por aquí lo han quitado. Pues vale Eh, aquí sí Perdón Habrá que echar un vistazo al otro lado, digo yo Por si hay algo más que nada Ahí no hay nada Aquí en el banquito tampoco Aquí sí, mira Pues bueno, pues eso que nos llevamos Vale Para hacernos más virates o lo que sea Cuando necesitemos alguno, claro Puede entrar, hay alguien Punto de control, me gusta Aquí por lo menos ya está esto un poquito más limpio Ya no está tan sucio como En el otro lado Tenemos aquí la puerta ensangrentada Un pasillo Y otra puerta ahí que parece una celda o algo No sé ¿Qué es esto? Espejo que no funciona. Que no me gusta que no funcione. Ah, mira. Una máquina de esta. Ojo. Ah, mira, cerillitas también. Aquí, para grabar la partida también. Habrá que, gra que grabar. Vale, parece una, una zona segura como la de la del hospital más o menos, pero. Es mini. Nos da aquí un, una chaqueta, no sé de quién será. Vale. Pues venga, vamos a utilizar el gel. Vamos a ver, vamos a ver. Con 20.000. ¡Ojo! ¿Esto qué? Es? Que solo tengo la pistola. ¿Qué me estás contando? ¿Me ¿Estás contando? No puede ser esto Ah, vale, que es que no las veo Y digo, ¿qué pasa aquí? Vale, vale Este sí, multiplicador de daño del rifle Pero es que no tenemos munición, tío Y no me dan munición Por la escopeta La tengo al máximo Pues... Este hermano. Es el más, ¿no? Mole de multiplicador de daño, tío, a la pistola. Ay, no sé lo que, lo que darme bien. Munición del fusil: 10.000. Y este otro 10.000. Mm, no, no sé qué darme. Granadas es que no tenemos, pero bueno Esto es para aumentar la cantidad de munición Pero luego no, no me da munición Es que es la movida Esto ya sería para Para la siguiente partida o algo No sé si darle multiplicado el daño a la pistola, tío Ve. Ya no tenemos Por 250 no tengo Me puedo dar Más capacidad del cargador A la pistola 2000 a ver. Así mejoramos la pistolilla Para, para la siguiente partida digo yo, yo qué sé. Y para ahora, claro, por supuesto La precisión también es muy importante Y el impacto crítico También es muy importante Vale Vamos no, precisión también Tiempo de recarga Tiempo de recarga, yo creo O cadencia Cadencia para que dispare más rápido Pues venga pues Ahí está Lo hemos gastado todo en la pistolilla Espero que Habéis hecho bien Venga, te duele la cabeza, ¿no? Sebastián Venga, en poder del mal Estamos y guardamos, ¿vale? Esta la voy a borrar. Que fue una que grabé... Ahí sin querer. La borro. Venga. Y nos quedamos con esta. Los suyos tener dos, desde luego, por si acaso. Pero bueno. Si Acaso por volver atrás. Cualquier historia de esas. Yo no suelo hacer esas cosas. Pero siempre interesa tener alguna... Alguna partida más, por si acaso. ¿Esta, tío? Vale, esta no se abre. Pues tenemos ya aquí por esta del pasillo. Uf. Ay, ay, ay, ay. ay, qué susto, ay, mierda. Madre mía, ay, que va a Sé ch... que estás ahí. Con este, cuidado con su ojo. ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubí. Cuidado con su ojo. Okay, eso qué quiere decir? Ya verás. Un rayo maligno Uf. que tiene ahí. Mira, mira. Me llevan a celda aquí. ¿Y aquí es donde estaba el coleguita? El coblo de Abi lo quemo, ¿no? Supongo. Pobre diablo. Descanse en paz. Venga, bueno, oye, que se levante. Ahí, le damos una muerte digna Nos ha avisado, nos ha dado un, un aviso ahí Que tengamos cuidado eh, pues uno que se va Vale Va a mirar ahí en la otra celda Ostras, tú Decía, este se lo había cargado a todos Los del hospital Pero fijaros, él también, ¿eh? Los experimentos que le han hecho Normal que siquiera venga Toma, a ver, te pego con el candy Y por eso no suelta, tío Donde está ardiendo Se le queman las vendas Solta. El ojo de Ruby. No, no lo mire No lo mire Ay, ay, ay, ay, ay Chavales, que se nos viene ¿Esto qué es, tío? ¿Qué pesadilla es esta? Ay, ay, ay, ay, ay Bueno Parece que se nos viene Moringuilla A ver si me dan lo que yo quiero, que son cartuchos Odio oh, ¿Dónde están? ¡Ay, ay, ay! Con armas y todo, tío. No, ¿por qué? me van a disparar? ¿Y ahí por qué no puedo subir? Estamos llenos. ¿Y por qué no me dan? ¡No! Vienen. Bueno, que vienen muy, muy rápido, ¿eh? vamos este. Encima no le doy. Vale, uno menos. Vienen. Por vete. creo que pueden caer de ahí o algo, ¿eh? Munición. Ay, ay, ay, ay. Hay que acordarnos que tenemos ahí unas jeringuillas, ¿eh? ¡Venga, hombre, por Dios! Menos más Me han dado dos cartuchos ¿Que vienen? Los tengo detrás ¡Vamos tres de un tiro! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha pillado, que me ha pillado! ¡Ay, ay, ay! Me van a pillar ¡Ay, que me pilla! No tengo muchas cerillas, ¿eh? Ni cartuchos, tío. Ay, atrás tú. Hay que hacer sin cerilla. Bueno, al menos ese ardió Ay, este que, que me dispara. Creo que aquí una de estas, ¿no? A ver. Bueno, al menos estos han caído ¿Vale? A ver si puedo quitarme este De aquí, de en medio ¿Viene? ¡Ay! Así no, hay que darle la cabeza, chavales. ¡Ay! ¡Buena! ¡Buena, Sebastián! Intentando coger todo el gel posible ¡Hombre, una granadita! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Uf, esto es lo que os digo de este juego Madre mía Ostras tú Fusil Dale Que viene Este no es ¿Dónde está? Que no lo veo Ay, ay, ay, ¿qué es eso? Se me pilla, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay Nos morimos Mierda Te viento, Rubí Ay, que no le he dado Ay, ay, que me pilla este también. No quiero gastar toda la munición. Vámonos, vámonos. un grupo. Grupete. ¡Ay! No le hemos dado. Lo puedo recuperar. Yo, que he cambiado. Ahí, al explosivo. Otra no. Necesito que estén juntos, si no no. Ay, que me pilla. A ver que me pilla. Vale, este la, la hemos reventado. Cuidado que viene. <ríe> A ver, corre que te pillo aquí. Viene. de la y el otro. Que me da mucho susto. Que hemos fallado. Ay. Madre mía, que me quedan dos cartuchillos Nada más Tenemos que seguir aquí con la pistolilla No hay otra Ay Una cerillita Me viene muy bien Yo por este ¿Por corre tanto? Este es que corre mucho Ahora corre el otro Que este Me da, tío Al final me da Ese ya no. Vale, un puntito de control. Bien, bien, bien. Han pero poco. Y voy me a meter fuego aquí. No se me levanten. Ay, ay, ay, ay, ay. Ojo, eh. No sé esto dónde va, tío. La escalerilla. ¿Hay algo más por aquí? Vale. No, de esto no quiero. ¿Quién viene, tío? Oh, Uf. pero me cachen diez. ¿Qué viene? ¿Pero esto qué es, he chavales? Venga, un grupillo menos. Digo yo. tras tú no no tenga ninguno más cerca por aquí quito cagado odio oh, esa tiene más cara me va a correr por detrás míralo corre corre de la vuelta vale Poli. Mierda, estoy fallando mucho Nada, por detrás Lo siento por detrás, mira Vámonos, vámonos Cargamos, ostras, que me quedo sin Sin de esto, eh Pero sube Hay que no sube Esto es poco más, eh Ahí le he tenido que dar ¡Ostras! ¿Este quién es, tío? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Por Dios, que me va a matar, tío Este Ay, ay, ay Que tiene un lámpara Misiles ¿De dónde está? ¡Ay, ay, ay, ay! Quedado, dado, ¿eh? Ay, ay, ay Que viene el otro ¡Dios! ¡Qué duro es! ¡No! ¡Ostras! Que viene Chavales Qué viene. Creo que le voy a tener que pegar con, con esta, eh. Otra, otra. Dale. Ah, no te caiga, no te caiga. ¿A ah, qué lío? Ay. Qué susto. Vienen. Vamos, vamos, vamos, vamos. Me queda poco. Queda ese de ahí. Vale, recargamos todo esto. A ver si le puedo dar. ¡El de la ballesta! Ahí. Uf. Como la musiquita y eso es un alivio, eh, chavales. <risa> Te incendio. La última cerilla. Hay por ahí una jeringuilla. Vamos a ver si la encontramos. Esta es. Pues entonces. Uff. Tremendo, eh. No me digáis que no. La angustia. Mandamos la jeringuilla. Vale. La cogemos. No tengo más balas Eh. La antorcha. Bueno, intentamos coger toda la munición posible Uf. Estamos llenos, vale Otra botella la, la antorchilla va bien para, para los enemigos normales Pero bueno ¿eh? Unas balitas por aquí Vale, genial sí, Oigo el, el ojo ese ¿eh? Esto es un arpón clavado aquí Sí eh, voy a tener que hacer alguno más. Del explosivo, ¿vale? Arpón explosivo. Aquí creamos virote. Ahí creamos cinco virotitos. Que está muy bien. Y del otro, cuatro, cuatro y cuatro. No lo suelo gastar mucho. Lo otro, lo que más suelo gastar son los explosivos, ya sabéis. Pero bueno, subimos atrás por aquí a ver si. Si no ha quedado algo. La antorcha. Me la he dejado ya abajo. Ah, no, la llevo a la mano. Vale. yo habían salido como de aquí o algo. Y de ahí arriba. Venga. Estoy lleno de ojos. Mirad qué escenario más... Más sanguinario. Venga. Está cargada. Sí. Bueno, vamos a recuperar un poquito de munición y tal Que es lo que nos interesa No sé si habrá algo más por aquí Para la charca esta Aquí, otra de estas eh. Nos han dejado Pero como estamos completos, pues no lo necesitamos Venga, último vistazo Por aquí Por si nos dejamos algo Vale, ya lo miramos antes Así que nada Ahí está. Me llevo la antorcha. Ep. Dos partes más, 16. Al ojo. Creo que con razón decía lo del ojo de Leslie. Madre mía, lo ve todo el. El rubí este. Ostras, tú, pero tío. Uff. Es tremendo eh. Oigo a alguien Pero no No lo veo ¿Dónde estará, tío? Me va a ver la antorcha ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay ¡Ojo! Eh, primero en la frente No tiene No me dé la dinamita, tío Que susto a las de esas, ¿no? Ay, ay, ay No sé por qué me da, tío me está hinchando ¿Están ocultos o qué? Quiero darle Bien No, la de esta no Cáchate y sí, había uno con una.. ¡Eh! ¡Lo veo! No me ve a mí. Y tienen máscara de esa, Ya me he visto, creo. Sí. Eso se ha agachado. Me cachis. ¡No! Está parecido el tiro en el pecho. Ojo, con el ojo que todo lo ve. Eh. Menudo La que tiene el día aquí Yo creo que la antorcha no me va a hacer falta Pero bueno sí pues si me va a hacer falta eh, Una eriguilla Pero ya Ya no puedo coger la otra Seguramente Ya allí al otro lado ya no hay quien Vuelva Sube A Ya, bloqueada Normal Me lo esperaba Yo con la pistolita no creo que vaya a ningún lado La verdad Van ganas de dispararle a los ojos Supongo que será por aquí, por esta puerta No veo al Leslie ni veo al otro Vamos Otro puntito de control Mira la porquería tiene aquí Esto no limpian, eh Ay, ay, ay, ay, no. No sé yo si me tenía que haber tirado. Seguramente sí. Bueno, hay otra. Bueno. Esto no me da nada de buena espina, ¿eh? Una palanca aquí. A ver esta vez si me han dejo con la eringuilla. Y, y una trampa. Vamos, si no me la como. Por ¡Uh! ¡Pon los pelos, chavales! Bueno, bueno, bueno. Munición para el rifle. Te la compro. Ahí. Si no tenemos más cartucho, eh. Tío, tío, y se motosierra, tío. Madre mía, se mueve. <risas> Ostras, tú Mala pinta tiene estos chavales. Me hace ni pizca de gracia Ahora va a salir de aquí un bicho repugnante, ¿verdad? Ahí hay una trampa. Bien Esta vez me he anticipado un poco Para que no me pillara Ojo las trampas, ¿eh? pegar el bombazo, bien, bien. Dos cartuchitos. Eso no viene genial. ¿Esto ¿Qué será, tío? No tengo ni idea, chavales. ¡Eh! ¿Es de la caja fuerte? No, por Dios. ¿Dos? Encima no le doy, pero recarga, Dios pipa, ahí sí se la han llevado, pero sube. Y ese me, la, me ha dado un poquito Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Que ¡Muero, que muero! No ha caído, chavales ¡Qué viene me ha caído! Este, el eléctrico, no Este Ahí lo puedo hacer cuatro. Ha ido. Uf, madre mía, del señor. Ay, señor. Ocho mil y ocho mil. Eléctricos, no. Estos son los explosivos un susto me he llevado con lo de la caja fuerte Vale, esto ya lo cogimos Este de aquí Tenemos lleno Sí Bueno que es por aquí no y no había más nada creo así ah, la puerta esta vale voy a examinar entonces el pasillo este no o okay. qué <ríe> tengo otra palanca de esa eh, qué es esto partes. Voy a darme otra jeringuilla, pero bueno. Cartuchito, rico. Thank you. Ah, vale. Como otra zona que había aquí para esquivar los monstruos o algo. Ok. Ya no me da más. Vale. En la zona esta de antes Bueno, pues vamos para allá Para la puerta aquella que se nos ha abierto Supongo Que sí darme más vida, ¿eh? Reringuilla Ahí, que no nos pille Vamos a ver tiene pinta de que ya nos queda poco, ¿eh? Rubik. Yo creo en este mundo. En otro mundo de pesadilla. No puedes dejarme aquí. Oh, peta, tío. Uf. Bueno, otro... Punto de guardado. ¿Qué eh, ha pasado? Me ha acercado a la de esa y me ha dado, tío. O son las luces estas, tío. Ojo, eh. ¿Cómo son las lucecillas sí, esas. Que no nos pueden dar. Ostras, tú. de sangre y tal Cuidado Ay, ay, aquí viene Ahora Me va a pillar ese Ay, ay, ay, que me pilla esta Ay, ay, que me caigo ahí Al fondo Ojo No que quiero quedarse aquí Hasta que pase otra vez ¿Y ahora qué, tío? Aquí viene la otra aquí Viene, que viene Aquí no hay nada Aquí Ojo, la placa Ojo Ay, ay, que me pilla ah. Vale, tenemos dos ¿Abrí esta o qué? Creo que será más fácil, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Me cachis! ¡Uf! Bien ¿Esto qué es? ¿Rayos láser o qué es esto, tío? Me fastidia ahora, hombre ¿Esto qué es? Ahora Rayos láser, tío ¡Ah! ¡Míralo! Muerto Muerto. Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, que son pinchos, tío. No muerto de milagro. Yo no me voy a dar de esto. Intentaré pasar aquí como pueda. <risas> Madre mía, chaval. Madre mía, ¿qué es esto? De las famosas trampas que estaba hablando. Presta atención a la trampa de tus pies y desármalas cuando las veas. Ya, ya. Lo mismo los, los cables, eso los podemos cortar o algo. Venga, hemos entrado por aquí. Vamos a ver. Qué mogollón de trampas, tú. Mira eso. Es tremendo. Venga. Estas no se pueden... ¿eh? ¿Pasar por ahí por Riley o qué? Esto es por el otro lado, ¿eh? También no os lo digo. Ahí. Ahora tengo que pasar esto. No. Esta es que no sé. No sé, no sé. No A ver. A ver, a ver, cómo lo hago Estoy pegado al... Ahí Ahí Por si me abre alguna otra puerta Que no tenga que pasar por ahí, ¿lo ves? No sé, tío Vamos a verla Mierda, estas también ¿Tú ¿Se desarma o qué? Porre, que viene ha pillado, tío, no me da tiempo pero la hemos cogido, eh. La hemos cogido. Malo que tengo que pasar otra vez, creo. Que no veo mierda de las cámaras. Vale. Yo creo que voy desarmando una va para pasar. Ahí. Cuidado que viene. <ríe> Vale. ¡Ostras! ¡Que nos mata! ¡Que me he quedado ahí todo! Ahora que otro va a empezar. Mamma mía. Empieza de trampa para aplicar billetes de la ballesta agonía. Vale, vale. No tenemos que empezar. A ver Corre, eh Corre, Andrea de para Corre, corre Ay, ay, ay, me pilló El charco de sangre ese, tío Jopeta con las trampitas Está la cosa regulinchi, eh. También os lo digo. Uf. Menudo lío. Tienen aquí. Lleno tripa. Un momentillo, que ahora vuelvo. volví, ya estoy por aquí compad bueno, vamos las trampitas estas ¿cómo lo ves, Sebastián? míralo, ahí está la sierra esa, ¿no? madre del señor vamos a ver Ahora tengo que evitar los charcos estos Que no veo Que me pillo otra vez Madre Muy mal, eh Nada es que tenemos el punto de guardado Pero que es que... vaya tela Va Es muy difícil, eh Como nos caigamos charquito, lo tenemos tenemos liadita. Oh, uh, por poco. A ver si. Tremendo. Estamos otra vez aquí. ¿O cómo es esto? ¿O ¿Cómo va el asunto? Aquí ya habíamos estado. En El jardín, habíamos cogido esto antes Hay un pequeño loot Estamos otra vez donde antes Al principio Pero todo destruido Esto estaba antes mejor Y ahora está peor Aquí donde antes No, pero que aquí está Se han llevado la máquina y todo Digo, anda, me doy un poquito de gel ahora Pues no tiene pinta de que es el final, ¿eh? Vale Lo hemos grabado Menos más que graba bastante a menudo, pero que... Aquí nada... Al no, menos ha dejado un helecho vivo Ha dejado ahí un helecho Los demás todos Todos tirados Vale Si salgo vivo de esta, no me vuelvo a subir a un ascensor. Vamos a ver. Vale, parece que estamos llegando. No sé, o ha pasado por ahí algo, algún piso. ¿Qué es esto? ¿Qué máquina diabólica es esto en la cúpula ni Frankenstein, vamos? Estoy cagadísimo ¿Qué hago? Una cúpula aquí ¿Qué te pasa? ¡Ostras! No Estoy ahí abajo Sigue corriendo. Esta lo quería Sebastián, matar. Aléjate de él. Tuvimos algo parecido. Sebastián, escúchame. Para allá. Buscamos lo mismo tanto tú como nosotros. Vale, lo pillo. Ni tú eres una policía novata, ni este es un chico normal y corriente. Claro. Has matado a Joseph y has disparado Creo que tengo Motivos suficientes para no fiarme de ti Eres una buena persona Por eso Bueno, ya da igual Si sabes quién es este chico Si sabes algo Entonces sabes Por qué no puede vivir Gilipolleces Es Rubik Él es el que Creemos que es Rudy. Leslie para. ¿Se va a unir a él o qué, tío? ¿Vas a dar para o qué? ¡Leslie! Se convirtió en agua. En el líquido que alimenta esto? ostras, ¡Oh, qué te hace el cerebro! <risa> <risa> ¿Qué pasa aquí? Piñazo. y la bañera, me tío. Volando por los aires. Ojo al agüero negro. Ah, no, cae el cerebro. Ni como unos cables. Bueno, parece que hemos caído que dentro del cerebro o algo. Ostras, tú. Madre mía, qué pesadilla, chavales. Mamma mía, cuánta sangre. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Pero esto qué es? ¿Qué criatura es esta, Dios mío? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Está ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Iñazo! ¡Buah, chaval! Mostrándome coche y todo. ¿Pero esto qué es? Que tengo que ir, ¿no? Ay, ay, ay, que me pilla Ay, ay, ay, que me pilla Ay, ay, ay, que me pilló Que me pilló La garra <risa> ay, ay, ay, ay, que pupita me ha hecho Nos ha hecho fosfatina Mamma mía Oh, peta, ¿vale? Hemos pasado eso. Hoy oh, que viene. Que viene la garra, madre mía, el bicho, ojo, tenemos torreta. el cráneo o no, o no madre mía, pero bueno compasión ya por pero... Vale. Uf. Nos lanza otra vez. Cuidado, eh. ¡Ostras, tú! Clavadito como un pinche moruno. Algo, no le doy o qué, tío. Ahora sí, Las otras dos no le hemos dado. Y ese tampoco, que viene. Hay que dispararle ahí Pero dale Yo que no le doy Ya vamos a morir Ya vamos a morir Que morimos Último tiro, último tiro Bien, le he la cabeza Chavales Ojo. Uf. <coughs> Madre mía del señor, hermoso, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! bueno. Que nos nos Me Me comido. Me he comido. ¡Bien! ¡Trofeo ganado! Uno de muchos. Bien, bien, bien. Perfectos como un alien también. Una mezcla de alien y de araña y de. ¡Buah! Criatura diabólica. Yo estaba más enganchado como el en Matrix Como el neo. Me han conectado aquí en la.. Bañera esta Vale, vale. Ojo que está aquí y todavía, eh. Creo este mundo. No puedes dejarme aquí. Rubik. Voy a terminar con esto, me metió el cerebro, tío, el verdadero. Pisotón le hemos pegado ahí Al finales. cerebro <ríe> Dejen a ese Y a esos dos No se van a ir a ningún sitio Nadie puede Ojo de ¿Eh? la bañera, pero cuántas veces nos vamos a salir de la bañera. ¿Sí? Vamos, ¡Vamos! Detective, ¿está bien? ¿Hay alguien más? Solo necesito un poco de aire fresco. Aire fresco dice que necesita. Madre mía. Estos son los que llegan al hospital. A Poli y se encuentra con todo el... Con todo el chaparrón. Eso es lo que damos nosotros. <risas> ¿Y ¿Quién va, tío? ¿El del o qué? Oh Dios. No estamos todavía desconectados. Algo no he hecho en el cerebro. Tiene poder, ¿eh? Me imagino que esto ya será al final, ¿vale? Ha sido un juego bastante terrorífico a nivel psicológico y tal. Falta todavía ahí por, por... entender algunas cosillas... ...pero vamos... ...que menuda es la que tenía el día aquí en el manicomio... ...quiero que no me salte el copy, ¿vale?... ...yo lo quito... ...vale... ...esto por aquí... ...ahí estamos... ...otro trofeo ganado... ...primer paso hacia la victoria... ...unificación por completar... ...ametralladora adquirida... ...ojo con eso... ¡Ojo! este adquirido! ¡Esto sí ya! 50.000 puntos ¡Ojo! Con el gel que nos da 50.000 Y bonificación, ¿vale? Los... Nueva partida más Y los modelos De los personajes, son como muñequitos Y aquí, pues, un nuevo nivel de dificultad diferente ¡Ojo! 5 1839, 18, 39 Muertos totales, 45 Madre mía, no hemos muerto veces ni nada Yo creo que muy bien, ¿no? Bueno A ver. Vale, podemos guardar la partida Aquí Ahí está Guardo la partida y ya la la siguiente pues será Nueva partida y tal Míralo, ahí tenemos ya completado y Una una medallita Bueno chicos, no sé qué os ha parecido Dejadmelo en comentarios, espero que os haya gustado ¿Vale? Así que un saludito para todos Portarse bien, y si no Fiaros en lo que os pasa Chao, chao, sed buenos